<ríe> <ríe> <pongo la> <ríe> en sí, ¡Que qué, qué, ¡Qué lindo! ¡Qué fue. Lindo. Sí, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué ¡Qué ¡Qué lindo! lindo! Such a fit.